Santa Madre, ahorita vemos qué pedo. Está bien. Ten cuidado. ¡No! a Mi plan funcionó. Okay. ¡Me estás matando! ¡Que se armen los pinches chingadazas! ¡Prepárate para morir! ¡Prepárate para morir! Otro ¿qué ¡Adiós! ¿Qué está pasando? Otro. ¡Lo estás haciendo bien! Otra vez tú ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Esa madre como que te activa el miedo Fue bueno mientras duró ¿Cómo se puede ser tan hijo de...? ¡Todo ya la mundo! la Esperemos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡A tu casa! ¡Necesito ayuda!